La del Paraguay de Palderó de la Fontana de Trevi una fabulosa ópera proyectada por el arquitecto y Gian Lorenzo Bernini que transforma la piazza y da origen a la fontana La idea del artista era representar el mar que lo fa utilizando uno estilo barocco que es un arte o opulente teatral La mancanza de Lunghi lavori no son stati completados. Nel Setecento el Papa Clemente el XII reprende l'opera interrotta e affida el incargo all'architetto Nicolás Albu, que modifica la fontana, le disegna delle statue e le detalla de la decoración. E lo fa utilizando uno stile neoclassico, un arte dove tutti gli elementi sus todas son en armonía. Después de su muerte, la obra ha en 1762, finalmente el arquitecto, escenógrafo y arqueólogo Giuseppe Parini completa la Fontana, En junto a todos los artistas que lo han precedido, han dado vida a la Fontana Piubela y Magica de Roma. Guardate la fontana, sorge dalla facciata del Palazzo Poli ed è alimentata delle acque dell'acquedotto che si chiama Acque Vergine. È composta di quattro colonne e tre nicchie. A sinistra possiamo vedere la statua della Bontanza e sopra di essa Victoria Negripa che promuove la costruzione dell'acquedotto. A destra possiamo osservare la estatua de la salubridad es obra de esa, la, la virgen, que muestra a los soldados el punto exacto donde se trova el acueducto. Al centro, el imponente es dios del océano, que monta su carro a forma de conquilla, reinado de dos caballos, a sinistra uno agitado, a destra uno placido. Representan los estados del mar. Estos pues, posanos un, una escogiera rochosa, donde no las pues, aguas desborcan y reposanos una vasca rectangular.